En el último video, vimos una descripción general de lo que es la crítica textual y más acerca del texto masorético. Y ahora es el momento de hablar sobre un par de cosas importantes, qué es un aparato crítico y cuáles son los manuscritos más importantes en la transmisión del texto bíblico hebreo. A propósito. Me doy cuenta de que algunas de las cosas de los videos anteriores pueden haber sido confusas o difíciles de entender. Es palabra esdrújula que como, como, como esdrújula, o sea gerundio, se acentúa en la primera sílaba. Y además no puede llevar acento porque es palabra vegetal. ¡Ah! Eso es normal al comienzo de un curso sobre crítica textual. Cuando comencé a estudiar estas cosas en el seminario, estaba realmente perdido por un tiempo. No te preocupes. Eventualmente comprenderás cómo funciona todo esto, pero sé paciente contigo mismo hasta que lo logres interiorizar. Recomiendo encarecidamente ver los videos de esta serie varias veces para que puedas llegar a dominar el contenido. Ah, pues fíjese. Una sola vez no será suficiente para la mayoría de las personas y eso está bien. Antes de hablar de manuscritos, es importante comprender qué es un aparato crítico. Un aparato crítico es básicamente un montón de notas a pie de página que te informan sobre lecturas variantes. Recuerda que cuando decimos crítico, no lo decimos en sentido negativo, sino que es una edición científica que permite a los estudiantes ver el texto y llegar a sus propias conclusiones a partir de la evidencia presentada en el aparato. El aparato no va a incluir todas las variantes en existencia, porque eso tomaría demasiado espacio y muchas variantes no son significativas, por lo que los editores del aparato crítico seleccionan las variantes que piensan ser las más importantes. Veamos un ejemplo del aparato crítico de la BHS. En Isaías 53.8, la última parte del versículo dice lo siguiente en hebreo del texto masorético. Mi peshá a mí nega lamo. Literalmente dice, por la rebelión de mi pueblo fue herida a él. La reina Valera 60 lo traduce como, por la rebelión de mi pueblo fue herido. En el texto de la BHS podemos ver la superíndice D al final de la última palabra del versículo. Esto nos dice que hay una nota al pie de página en el aparato sobre esa palabra. Cuando bajamos para encontrar lo que corresponde al versículo 8 y la nota de la letra D, vemos esta nota. Primero, tiene el símbolo de la Septuaginta, que es una G gótica, seguida de dos palabras griegas, que significan hasta la muerte. Esto quiere decir que la Septuaginta, que es la antigua traducción griega, traduce esta parte del versículo como hasta la muerte. Aunque el hebreo, en el texto masorético, no habla de muerte, sino dice simplemente la mo a él luego veremos la letra l que es una abreviatura de una palabra latina que significa leer y nos dice lo que diría el hebreo si tomáramos el testimonio de la septuaginta como autorizado en este caso el hebreo dice la mavet que significa hasta la muerte entonces todo esto significa que la Septuaginta tiene algo diferente al texto masorético en esta última parte del versículo. De hecho, una traducción de la Septuaginta en esta parte sería la siguiente. A causa de las iniquidades de mi pueblo, fue llevado a la muerte. Compara eso ahora con lo que tiene la reina Valera que siguió el texto masorético. Por la rebelión de mi pueblo, fue herido. Este es solo un ejemplo para que puedas ver hacia dónde nos dirigimos. No espero que lo comprendas completamente, pero debería ayudarte a tener una mejor idea de lo que estamos hablando cuando decimos aparato crítico. Oiga, compadre, usted sí que ha progresado, y el menos que canta un gallo. Más adelante en este curso veremos muchos ejemplos del VHS y aprenderemos a usar el aparato crítico paso a paso. Ahora es el momento de hablar sobre los manuscritos en detalle. En nuestro panorama cronológico, solo veremos aquellos manuscritos, del gran número que existen, que se utilizan en la Biblia hebraica Stuttgartensia, o que son especialmente importantes, como el papiro Nash y el Códice Ben Asher de Alepo. La Biblia hebraica Stuttgartensia es la versión crítica de la Biblia hebrea más accesible y económica, y se ha vuelto estándar para la mayoría de los seminarios. Nuestra meta en este curso es llegar a poder entender el uso de esta herramienta. No es perfecta. Ni es tan completa como será la Biblia hebraica quinta, cuando se termine. Pero es un lugar importante donde podemos empezar. Como ya hemos visto, los manuscritos hebreos de la Biblia de los siglos X y XI son muy raros. La gran mayoría de los manuscritos son de un periodo posterior. La colección más completa de manuscritos hebreos y la más valiosa por su riqueza en manuscritos antiguos se encuentra en la Biblioteca Pública Estatal de San Petersburgo. Dos colecciones fueron llevadas allí en 1863 y 1876 por un Caraíta ruso llamado Abraham Firkovich, que vivió del año 1785 al año 1874. Los Karaítas son judíos religiosos que reconocen solo la Biblia hebrea escrita como su autoridad suprema. Firkovich había sido extremadamente celoso para recolectar manuscritos, principalmente de las sinagogas Karaítas del Oriente. Estaba ansioso por demostrar la antigüedad del judaísmo caraíta, que para él era el único judaísmo verdadero. Al final, los manuscritos que reunió son de gran importancia. Solo la parte bíblica de la segunda colección de Firkovich contiene 1582 artículos en pergamino y 725 en papel. Otra colección de la misma biblioteca incluye alrededor de 1200 fragmentos, probablemente de la Genizá del Cairo que fueron reunidos por Antonín, un ruso que fue superior de una abadía de monjes en Jerusalén. Como vimos en el primer video, el evento más importante en la historia reciente del texto del Antiguo Testamento son los sucesivos descubrimientos de manuscritos en Gumram, a la orilla del Mar Muerto, desde 1947. Estos descubrimientos nos han puesto en posesión de manuscritos muchos siglos más antiguos que los que habíamos conocido antes. El símbolo escogido para representar los manuscritos de Kunran es una Q gótica, y así lo verás abreviado en la VHS. Después del descubrimiento de la primera cueva en 1947, grupos de búsqueda de arqueólogos y beduinos entre 1952 y 1956 descubrieron textos en 10 cuevas más. Dos de las cuevas más emocionantes fueron la número 4 y la número 11. La cueva 4 contenía fragmentos de más de 380 manuscritos, unos 120 de los cuales tienen textos bíblicos. Y la cueva 11 tenía textos relativamente intactos. Lamentablemente, durante casi 40 años, la mayoría de ellos permanecieron inéditos. Junto con los textos de Qumram, que pueden estar fechados por evidencia arqueológica antes del 70 d.C., los descubrimientos en Murabaat, incluidos los textos bíblicos del siglo II d.C., merecen una atención especial. También son importantes los restos de 14 rollos con textos bíblicos del período anterior al 733 d.C., descubiertos entre 1963 y 1965, mientras excavaban la fortaleza de roca de Masada en el desierto de Judea. Estos concuerdan ampliamente con los textos bíblicos tradicionales. Solo en el texto de Ezequiel hay algunas variantes insignificantes. Los rollos encontrados en la cueva 1 de Qunram en 1947 fueron adquiridos en ese momento en parte por la Universidad Hebrea de Jerusalén y en parte por el Monasterio Sirio de San Marco en Jerusalén. Durante la Guerra Árabe-Israelí, los rollos pertenecientes al monasterio de San Marcos fueron llevados a los Estados Unidos, donde fueron publicados con la excepción del Génesis Apócrifo. Estos pergaminos fueron adquiridos por la Universidad Hebrea por la suma de 300 mil dólares en 1954, reuniendo los textos de la Cueva 1 nuevamente en una sola colección. Todos los demás textos eran propiedad del estado de Jordania, conservados en el Museo Arqueológico de Palestina en Jerusalén. Como resultado de los acontecimientos políticos de 1967, ahora están en posesión israelí en el renovado Museo Rockefeller. Los manuscritos publicados de las cuevas 2 al 11 han aportado nuevas pruebas del gran valor de los textos de Qumran. Exhiben un total de 175 manuscritos bíblicos, incluidos 70 con textos del Pentateuco. Hablemos de algunos de los manuscritos bíblicos más importantes de Qumran, uno por uno. El gran rollo de Isaías de la Cueva 1 se representa con la abreviatura con la letra gótica Q con el superíndice A. En la BHS lo verás siempre como Q superíndice A en el aparato crítico. Este es el manuscrito más impresionante de Qumran. Es notable que dos tipos de textos diferentes están representados en el rollo, dividiendo el libro precisamente en dos mitades, capítulos 1 al 33, capítulos 34 al 66. En la segunda mitad, las formas plenas se encuentran con mucha más frecuencia que en la primera mitad. Un ejemplo de estas formas plenas sería usar una baaf para representar dónde podría estar un holem simple en el texto masorético. O un solo escribe estaba copiando de dos ejemplares diferentes, o había dos escribas con características diferentes trabajando al mismo tiempo. Como también sucedió con los rollos de papiro en Egipto. El pergamino esencialmente es compatible con lo que tenemos en el texto masorético, pero también ofrece una serie de variantes. Algunos de estos coinciden con variantes encontradas en las primeras versiones, como la Septuaginta, o con enmiendas propuestas por estudiosos modernos. Según Ari van der Koij, el escritor del rollo, parece haber contextualizado las profecías del libro de Isaías con su propia época. Concluye que el escriba no era simplemente un copista, sino también un erudito. Este manuscrito tiene alrededor de 4,500 diferencias ortográficas del texto masorético y alrededor de 1,375 lecturas diferentes. Un rasgo de este rollo es la falta de precisión y las glosas escritas entre los renglones. Por eso... Este rollo es una buena muestra de la paradoja que un rollo muy antiguo no necesariamente contiene un texto más original que un manuscrito tardío fielmente copiado. También hay un segundo manuscrito de Isaías que es fragmentario, pero está mucho más cerca del texto masorético. Conocido por la abreviatura 1Q superíndice PHAB, el comentario de Habacuc de la cueva 1 está formado por dos láminas de cuero cocidas entre sí, y solo se ha conservado la parte superior. Las oraciones de diversa extensión de los dos primeros capítulos de Habacuc se citan y siguen la fórmula, esto significa, para introducir una interpretación o comentario. Estos comentarios hablan de cómo el profeta Habacuc había predicho la escena nacional y religiosa de la época del escritor. Él aplica muchos pasajes de Habacuc al conflicto de los esenios con la élite impura del templo. El grupo más importante de variantes que vale la pena estudiar en el libro se encuentran en Habacuc 1 al 2. Además, el nombre divino Yahvé está escrito en la escritura hebrea antigua. Conocido por la abreviatura 11QPSA, este rollo contiene 41 salmos canónicos del último tercio del salterio. También tiene siete salmos apócrifos, incluido uno conocido de la traducción de la Septuaginta, el Salmo 151, dos de las traducciones siriacas y uno de Eclesiástico 51, 13 al 30. El orden de los salmos difiere en gran medida del texto masorético, con los salmos apócrifos mezclados a lo largo de los salmos canónicos. Otra diferencia interesante es que en el Salmo 145, cada versículo va seguido del estribillo, «Alabado sea Yahvé». Se ha alabado su nombre por los siglos de los siglos. La evidencia parece indicar que este no es un salterio propiamente dicho, sino una colección con un propósito litúrgico. Una vez más, en este rollo, el nombre de Yahvé está escrito en escritura hebrea antigua. Hasta 1947, el testimonio más antiguo conocido del texto hebreo del Antiguo Testamento fue la hoja de papiro adquirida en 1902 por W. L. Nash en Egipto y donada a la Biblioteca de la Universidad de Cambridge. Nash compró el papiro a un comerciante de antigüedades egipcio. El papiro de Nash contiene una copia algo dañada de los Diez Mandamientos, siguiendo principalmente el texto de Éxodo 20, del 2 al 17, en parte, Deuteronomio 5, del 6 al 21, con el Shema de Deuteronomio 6:4 agregado al final. La secuencia del texto muestra que no proviene de un rollo bíblico, sino de un documento litúrgico, devocional o instructivo. El papiro fue fechado en el siglo II o I después de Cristo por sus primeros editores. Una característica interesante en este manuscrito es que el sexto y séptimo mandamientos aparecen en orden inverso. Y el Shema de Deuteronomio 6.4 comienza con una frase que se encuentra en la Septuaginta, pero no en el texto masorético. Y estos son los estatutos y los juicios que Moisés ordenó a los hijos de Israel en el desierto cuando salieron de la tierra de Egipto. La abreviatura para este testigo es PAPNASH. La variedad de tesoros recuperados de la Genizá es asombroso. El número de fragmentos se ha estimado en 200.000 además de los textos bíblicos en hebreo y en traducciones arameas y árabes. También hay Midrash, Mishnah, Talmud, textos litúrgicos, listas, cartas y mucho más. De particular importancia fue el descubrimiento de una copia casi completa de la sabiduría de Jesús ben Siraj en hebreo, anteriormente conocida solo en griego. Además, se encontró una copia de algo llamado el documento Sadokita, que era un escrito en hebreo previamente desconocido que data probablemente del siglo II o I a.C. Este documento apareció más tarde entre los rollos de Qumran y fue llamado el Pacto Documento de Damasco. Nos da información interesante sobre un modo de interpretar las escrituras parecido a los de los saduceos. Los fragmentos bíblicos de la Genizá, el más antiguo de los cuales puede datar del siglo V Cristo, arrojan nueva luz sobre el desarrollo de la actividad masorética antes de los grandes masoretas de Tiberíades, permitiéndonos reconocer el crecimiento del sistema de vocales. Los fragmentos de la Genizá ahora se encuentran en muchas bibliotecas, la mayoría de ellas en la Biblioteca de la Universidad de Cambridge y en la Biblioteca Bodleiana en Oxford. Cuando ves en el aparato crítico de la BHS una C gótica, se trata de los fragmentos de la Genizá del Cairo. Durante cinco o seis generaciones, desde la segunda mitad del siglo VIII hasta mediados del siglo X, la familia Ben Asher desempeñó un papel destacado en el trabajo masorético en Tiberíades. Echemos un vistazo a los dos manuscritos supervivientes de su trabajo. Conocido por la abreviatura C mayúscula, el primer manuscrito de la familia Ben Acher es el Códice Cairensis. Este manuscrito que contiene los profetas anteriores y posteriores fue escrito y señalado por Moisés Ben Acher en el año 895 después de Cristo. En un colofón menciona al patrón que encargó el manuscrito y en un segundo colofón se nombra a sí mismo como el escriba. Un colofón es una nota al final de los manuscritos medievales que proporciona información sobre el escriba y otros detalles. Otros colofones en el manuscrito hablan de las cosas por las que ha pasado el documento. Fue entregado a la comunidad caraíta de Jerusalén, donde fue confiscado como botín por los cruzados en el año 1099. Posteriormente fue restaurado, pasando a manos de la comunidad caraíta del Cairo. El PDF de todo el códice se puede descargar de forma gratuita de Wikimedia con el enlace en la descripción. Este manuscrito es el más importante de la familia Ben Asher. Contiene el Antiguo Testamento completo y data del 950 d.C. Según un colofón, Aarón Ben Moisés Ben Asher no escribió el manuscrito. Él era responsable solo de las vocales y la masora. La masora es un conjunto de estadísticas en los márgenes sobre el número de letras, uso de palabras, lecturas de Ketiv Kere y más. La señalización de este manuscrito se hizo con especial cuidado y se consideró como un códice modelo. Debía usarse litúrgicamente solo en las fiestas de Pascua, semanas y tabernáculos, y de lo contrario, Solo se usaría para consultas de los eruditos para resolver asuntos de duda, y no para estudiar. Originalmente, estaba en Jerusalén, pero llegó más tarde al Cairo y finalmente a Alepo. Desafortunadamente, no estaba disponible para su uso en VHS y por lo tanto no tiene un símbolo especial. Hubo un informe de su destrucción durante los disturbios antijudíos de 1947, pero afortunadamente resultó ser falso. Se salvó, pero se perdió una cuarta parte de sus folios, Génesis 1.1 a Deuteronomio 28.26 al principio y desde Cantares 3.12 hasta el final, incluidos Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel y Nehemías. Ahora que se ha puesto a disposición para un examen académico, se utiliza como base para una edición crítica de la Biblia que está siendo publicada por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Recibió el nombre de Códice de Alepo porque durante unos cinco siglos se mantuvo en la sinagoga de Alepo, en el norte de Siria. Antes de esto, había estado en el Cairo, Egipto, durante un tiempo, donde aparentemente fue utilizado como modelo por el famoso erudito judío medieval Maimónides. El Códice se utilizó como modelo para la puntuación vocálica, párrafo y formato correcto del texto. Maimónides lo afirma en lo siguiente. En estos asuntos nos basamos en el Códice. Ahora en Egipto, que contiene los 24 libros de la Escritura y que había estado en Jerusalén durante varios años. Se usó como el texto estándar en la corrección de libros. Todos confiaban en él porque había sido corregido por el propio Ben Asher, quien trabajó de cerca en sus detalles durante muchos años y lo corrigió muchas veces cada vez que se copiaba. Hasta mediados del siglo XX, el códice se mantuvo en buen estado. Era la copia más antigua conocida de la Biblia hebrea completa y, en general, se reconocía como el manuscrito hebreo más importante que existía. Pero en ese momento, el manuscrito no estaba en un lugar seguro. El surgimiento del nacionalismo árabe moderno a principios del siglo XX provocó disturbios civiles y las sinagogas judías de Siria corrían cierto peligro de violencia. Desafortunadamente, los rabinos de Alepo ignoraron las súplicas de los eruditos para trasladar el manuscrito a un lugar más seguro que su sinagoga. Peor aún, se negaron a permitir que nadie fotografiara el Códice y no cooperaron con los eruditos bíblicos que deseaban examinarlo. Parece que sus motivos en esto eran supersticiosos. Habían llegado a creer que su posesión exclusiva del manuscrito haría que Dios protegiera a la comunidad judía de Alepo de todo daño. En 1948, los alborotadores atacaron e incendiaron la sinagoga en la que se guardaba el Códice de Alepo. El Códice desapareció y los rabinos permitieron que el mundo pensara que había sido destruido por el fuego. Durante 10 años intentaron ocultar el hecho de que el manuscrito había sido rescatado del fuego y que permanecía en su poder. Su secreto fue dado a conocer al gobierno israelí por informantes que habían presenciado el rescate del manuscrito. Y el gobierno israelí, instituciones académicas y organizaciones judías dirigieron una campaña concertada de presión y persuasión contra ellos. Una carta oficial emitida en 1953 por el gran rabino sefardí Ousiel, les exhortó a entregar el manuscrito en manos de funcionarios israelíes. Finalmente, entregaron el manuscrito, o más bien dos tercios. No ha habido un relato satisfactorio de lo que sucedió con el tercio perdido, que incluye la mayor parte del Pentateuco y otras porciones. Se ha informado que las secciones faltantes fueron quemadas, pero esto es dudoso porque ninguna de las secciones sobrevivientes muestra signos de daños por fuego. Una hoja que faltaba fue entregada a la Biblioteca Nacional Judía en Jerusalén en diciembre de 1982 por una familia de judíos que se había mudado de Alepo a Brooklyn en los Estados Unidos. Ya hemos hablado bastante del Códice Leningradensis o Códice de Leningrado, pero siempre vale la pena repasar. Este códice es el manuscrito utilizado por los eruditos para el texto de la Biblia hebraica Stuttgartensia. Es un testimonio muy importante del texto de Ben Asher y, según su colofón, fue copiado en 1008 d.C. de ejemplares escritos por Aarón Ben Moses Ben Asher. Es el manuscrito más antiguo que contiene el Antiguo Testamento completo. Fue elegido porque su texto es el más cercano al famoso Códice de Alepo en las partes del Códice de Alepo que sobreviven. Este manuscrito, también conocido como Códice Babilonicus, contiene a Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores. En la se aparece con la abreviatura VP. El códice fue descubierto por Firkovich en 1839 en la sinagoga de Hufutkale en Crimea es significativo porque es muy antiguo, del año 916 después de Cristo y también porque su descubrimiento finalmente hizo posible apreciar la naturaleza del sistema de vocales babilónico. Este sistema es diferente del sistema de Tiberiades y su conocimiento se había perdido durante siglos. Sin embargo, un examen minucioso y una comparación con los manuscritos descubiertos al mismo tiempo o más tarde ha demostrado que, aunque utiliza los signos orientales, el códice en realidad sigue la tradición occidental en su texto consonántico y sus vocales. Por lo tanto, se erige como un símbolo impresionante de la victoria de la tradición occidental sobre la oriental. En varias páginas, 212a, 221a, las vocales babilónicas han sido reemplazadas por las vocales de Tiberia. Y en el folio 1b, ambos sistemas están uno al lado del otro. El manuscrito completo se puede ver en línea de forma gratuita a través del enlace en la descripción. Finalmente, en algunos casos se citan importantes códices que ya no existen pero cuyas lecturas se han conservado. Hablemos brevemente de estos códices. Primero tenemos el Códice Severi, abreviatura CEF. Esta es una lista medieval encontrada en manuscritos en París y en Praga que enumera 32 lecturas variantes de un manuscrito del Pentateuco de la Sinagoga Severus en Roma. Se dice que este manuscrito formaba parte del botín traído a Roma en el año 70 d.C. y presentado por el emperador Severo en una sinagoga que había construido. Si esta tradición fuera correcta, el manuscrito había sido un rollo y no un códice. Lo que sabemos de este rollo viene de la literatura rabínica, que cita algunas variantes encontradas en este rollo perdido. Puedes ver cómo este testigo aporta información a los eruditos si observas el aparato de los siguientes versículos en la BHS: Génesis 18, 21 y 24:7. En segundo lugar, tenemos el Códice Gilel, abreviatura Gil tradicionalmente escrito por el rabino Gilel ben Moshe ben Gilel alrededor del 600 d.C. Se dice que este códice fue muy preciso y se usó para la revisión de otros manuscritos. Los masoretas y gramáticos medievales citan repetidamente las lecturas de este manuscrito. Puedes ver algunas variantes de él si miras el aparato de los siguientes versículos en la BHS: Éxodo 25.19 y Levítico 26.9. Los masoretas medievales también mencionan algunos códices más y citan lecturas de ellos. Lamentablemente no se sabe nada más sobre estos códices. Ahora que hemos analizado los manuscritos hebreos más importantes utilizados para estudiar el texto de la Biblia Hebrea, en el siguiente video centraremos nuestra atención en las ediciones impresas que se han recopilado y utilizado a lo largo de los siglos.